A nuestra invitada del día de hoy tenemos a la psicóloga eh, licenciada Marlene Fabián que a es neuropsicóloga ella, que educativa también. Escuchen por, bien, Marlene Fabián trauma, Francis ¿sí? es neuropsicóloga educativa y es coordinadora del Colegio Dominicano de Psicólogos, CODOPSI Qué bueno tener a Marlin por acá, quiero destacar que hicimos un programa, eh, varios programas muy interesantes y especiales en los tiempos de pandemia eh, a través eh, del Codopsi, Telenor y un grupo de profesionales, entre ellos estaba Marlin que cada día en esos momentos tan difíciles pues llevaba orientación a todas las familias y en el caso de Marlin eh, en, en, en la área educativa y con los niños. Buenos días Marlin, qué bueno tenerte por acá. Buenos días, para mí es un placer, como Buen siempre, día, me siento pues. en mi casa. ¿Qué es lo que te pasa, Francis, que tú también necesitas psicólogo. Sí, yo he dicho que pido a, la, <risa> a su entidad que nos analice a todos en la República Dominicana, porque todos necesitamos ser analizados psicológicamente, porque nos, aquí parecemos que, que el dominicano necesita esa ayudita. Sí, Pero mira. fue por una, también lo, lo referí, por un sueño, que alguien me tuvo levantando Que si no venía para el programa Y por Dios mío, hasta ahí me mil Bueno, puede ser carga de trabajo Y eso también vaya consultorio Pero sí, ciertamente, no nosotros ir a donde ustedes La población debe ir a psicología Y quitar el estigma de que yo debo ir Solo cuando tengo problemas ya irremediables No, yo vengo aquí cada cierto tiempo Porque tengo que controlar a Yerjan Yo me aprovecho, yo me aprovecho de la amistad que tenemos Y le hago consulta a mi Ah, pero yo voy me a hacer un, yo voy a hacer bueno, todo este pasé. recurso que se sepa consejos no consultas que no vez. es lo mismo sí, no, pero vamos eh, sí. ya muchachos a entrar vamos a aprovechar va a la, la visita de Marlin Decláralo. una, una gran, ya, ya me pasé más <ríe> vamos a aprovechar la visita de Marlin acá una gran profesional claro. eh, con vasta experiencia en, en la psicología en neuropsicología educativa y precisamente vamos a estar conversando con ella sobre el regreso a las aulas enseñanza en las aulas y el retorno a la rutina previa eh, a la pandemia. También podemos agregarle, agregarle a esto eh, las declaraciones del ministro y del gobierno en el día de ayer que ya serán aperturadas de manera presencial totalmente la docencia en nuestro país buenos días Marlin. ya formalmente ahora sí buenos días eh, bueno ya ustedes escucharon al ministro de educación junto al presidente y como decíamos la última vez que venimos por aquí hablábamos de la adaptación que se va a necesitar en un proceso adaptativo así como necesitábamos adaptarnos al cambio que iba a ser de manera paulatina a lo que estaba ocurriendo con el proceso de pandemia y que en el momento en que nos pararon las aulas y los niños fueron a casa pues también fue un proceso y ya decía eh, mencionaba que estuvimos trabajando durante toda la pandemia a través de, las, de la televisión como colegio para orientar a los padres en cómo llevar rutinas pero también en cómo hacer algunas actividades desde de, de este caso y cómo sobrellevar este proceso de confinamiento que fue lo más fuerte que tuvimos pero asimismo sabíamos que en algún momento íbamos a retornar a las aulas eso se sabía eh, incluso pensábamos que iba a ser antes eh, teníamos la esperanza de que no duráramos un año completo esté la distancia, pero eh, sabíamos que iba a ocurrir, ahora bien si estamos o no estamos preparados en la parte estructural ese es otro tema uh -huh. <ríe> es un tema que, se, que ya se sale de mis manos, verdad sí. en lo que tiene que ver con la parte emocional sí, hay que hacer un proceso con nuestros niños, hay que hacer un proceso con los padres, hay que hacer un proceso con los maestros, porque tenemos un año en casita, un año y tanto, eh, fueron, se fueron en marzo muchos de ellos, y retornar al ambiente de la escuela va a, podía repercutir en algunos de ellos de manera negativa y en otros que están tal vez con la ansiedad de ver a los amiguitos, de volver a lo que ellos llaman a su realidad, tal vez estuvieran muy entusiasmados. Pero vamos a ver niños... En los que esto no va a ocurrir, este entusiasmo Van a decir, no mami, yo no quiero ir a la escuela Es que me adapté a estar en casa, a trabajar en pijama A tener mucha exposición de, de la parte electrónica Porque ya desde casa podía tener mayor contacto con la televisión Con el teléfono, con la computadora Y entonces no quiero volver a casa En ese caso hay que hacer un trabajo como padres Con el caso de estos niños que van a necesitar un empujoncito Y desde ahora ir preparando como el terreno Es decir, y lo de... Eh reprogramándolo, Exacto. pero una cosa en el término de de, las, de lo laboral una persona que ya tiene un proceso de adaptación al nuevo orden coviano, cobra normal y su, aunque los resultados en evaluación para ellos, me imagino que deben siempre estar en un estándar, porque la, quien paga vigila el cumplimiento, pero muchos de ellos van a tener la misma situación, puede tener la misma situación que los niños. Claro. De costumbre. Y qué tiempo se calcula en la neurociencia de la educación o del maestro que un individuo se acostumbra a algo y sacarlo de esa costumbre, porque si tú tienes 20, 18 años, 5 años trabajando cotidianamente, normal, y ahora a un año, dos años de, de, de excepción puede variar su comportamiento de esos 5 años. Mira, déjame aclarar eh, Fueron algo. tres preguntas. Déjame sí, ver si voy organizando las ideas. Lo primero es que lo, eh, si te refieres a la parte de los maestros, nosotros estuvimos trabajando durante todo el proceso y estuvimos siendo las aulas, lo que no tuvimos fue estudiando en las aulas pero estuvimos trabajando, incluso eh, fue más difícil el trabajo porque no era de 8 horas como estábamos acostumbrados sino de 24 eh, los padres a la hora que salían de trabajar era que podían comunicarse contigo hay, hay niños que se ponían presentes a las 5 de la mañana porque a esa hora que el papá salía de, a, a trabajar y a esa hora podía ponerse presente pero entonces eh, estuvimos en un trabajo constante, lo difícil fue adaptarnos a ese sistema porque fíjate que durante, por ejemplo, yo tengo casi 10 años en educación, eh, más tres que duran en la parte privada, son 13 años de mi vida que tengo trabajando en educación. Y entonces salir de mi eh, lugar de trabajo a trabajar desde la casa, pero también ir a la escuela, pero entonces no tener los niños, sino que yo trabajaba bajo un teléfono, y a veces tenía que hacer la cita con los padres o con los niños de manera presencial, porque el teléfono no me lo permitía, hay situaciones en que no se podía andar. Entonces ese va y ven fue más desastroso, que ahora volver a readaptarnos a lo que ya yo estaba acostumbrada. Sí va a ocurrir que muchos de los maestros que estuvieron, por ejemplo, por certificación, por enfermedad, que no podían estar en los centros educativos, fueran, tenían que trabajar totalmente virtual y tienen que hacer una readecu readecuación. Pero fíjate que no volvemos a hacer los mismos en totalidad. Así Porque bien. hay elementos que vamos a incluir en este nuevo sistema. La tecnología no se va a ir. O sea, ya yo sé como maestra que espérate, que si no me da tiempo de yo dejarle una tarea por aquí, déjame yo mandarlo a Classroom. te la voy a subir en Classroom y ustedes lo van a trabajar desde ahí. Entonces, hay nuevos eh, elementos que vamos a tener que incorporar a esta nueva normalidad que vamos a tener. Pero el ser humano tiene un proceso de adaptación sumamente interesante. Bueno, las neurociencias dice que va a depender del ritmo de cada ser humano porque cada cerebro es diferente, pero a medida que vayan pasando los meses, pues se va a dar el proceso de readecuación, es lo que esperamos, por lo menos la mayoría de las personas. Marlene, eh, los estudiosos, lo que saben, ¿verdad?, ustedes que saben mucho de eso, de conducta humana, de aprendizaje, han determinado que el ser humano aprende a través de estímulos sensoriales, ¿verdad? ¿Cómo estuvieron esos estímulos sensoriales en este año escolar?, pues, eh, ¿Tienen ya ustedes algún estudio realizado? Mira, ¿Tiene alguna información? Como, como todo en República Dominicana, una parte, o en el mundo, pero nosotros que tenemos en algunos sectores mucha desventaja, esos sectores que tuvieron desventaja van posiblemente simplemente mostrar menos estímulos, menos, menos progreso, pero sí tuvimos otros que tuvieron progreso. Te voy a poner el ejemplo personal de mi sobrino, que a eh, nosotros nos costaba, eh, que hay que estar arriba de él porque es sumamente lento, su ritmo no es para bueno tal vez como otros y él se le dificultaba pero sumamente inteligente lo que ocurre es que en las clases presenciales al tener 40 minutos para una materia tú tienes que dar lo que va a dar en esos 40 minutos tal vez sí. el maestro no se daba cuenta mi sobrino salió meritorio este año le encantó la clase virtual y la clase a distancia ¿Él estaba él, en, en, en, en una escuela pública pública el link fascinó el era más fácil para él ese contacto porque también él le gusta mucho la tecnología o sea, su forma de aprender no era tal vez tan tradicional como lo que nosotros hemos enseñado a las escuelas entonces nos hemos sorprendido con él que avanzó el año pasado tuvimos que darle tutoría cuando terminó el año este año no hubo que darle tutoría, él fue arrancando a su ritmo con cada maestro, los maestros felicitan a mi hermana por el trabajo que se ha hecho, pero es porque esa era su forma de aprender, entonces todo va a depender, te decía hace unos meses antes de venir, antes de venir este proceso, que va a depender de cómo aprendan los niños, hay estilos de aprendizaje, claro claro entonces hay algunos que le va a beneficiar y hay otros que no, eh, si tiene parte que tú mencionabas mucho y recuerdo con respecto a los que no tienen la tecnología, a los que no tenían el teléfono o la televisión, a los que... Pero nosotros tratamos los maestros, muchos de, de, de los maestros se entregaron a este proceso, de tal manera que el niño pudiera ir a la escuela y buscar esa información de manera personal, o, o sea, el padre en este caso, porque los niños no se permitían por el tema de la pandemia, sí, sí. y iban a buscarlo. Y vamos a encontrarnos padres que no hicieron el, es, el esfuerzo, que, que estuvimos ahí todo este tiempo, los maestros estuvieron en las escuelas todo este tiempo, claro, nos cambiaban la cantidad de personas que un día podía ir, tal vez la mitad, y al otro día la otra mitad por el tema de la, del contagio, pero estuvimos ahí, la escuela no se cerró, Marla. la estructura no se cerró, entonces sí vamos a encontrar las personas que no tal vez no tuvieron esa facilidad, no, tenían, no fueron a las escuelas a buscar el cuadernillo o no tuvieron... Eh, eh, la tecnología para hacerlo, pero de que se hizo un esfuerzo fue ¿Hubo solo. Hubo clases, escúchame Carolina, hubo clases eh, sincrónicas en las escuelas públicas. Claro. Los más... Aparentemente entonces hubo escuelas que, que aplicaron una metodología diferente, porque en mi caso, mis hijas no recibieron clases sincrónicas en ningún momento. Mira, puede ocurrir, porque hay individualidad como todo. ¿Eh? Nosotros tenemos una línea en el sistema educativo, se supone que de manera tradicional vamos a aprender por una tiza, un borrador, un libro, ¿verdad? Y puede ser que cada maestro tomara estrategias diferentes para enseñar. Entonces, habría que ver qué estrategias utilizaron los maestros de tu niña. Pero sí, en mi escuela, por ejemplo, yo me, a mí me encantaba la clase de preescolar, de que son de los más pequeños, porque la maestra lo dividía cada día, un grupito, y se hacía el trabajo sincrónico y asincrónico, las dos claro cosas. Yo me quedé en ocasiones, camino a Santo Domingo, en la estación, escuchando la clase. Se aprende, es porque hay muchas interesante. interesantes. Es cultura general es, que, que, que da eh, cabeza Y creo que, que sí se ha logrado la parte sincrónica en gran medida. Y, y son nuevas modalidades que han existido y utilizadas con excepción claro. en otros puntos. Pero creo que para los talentos del maestro hay una revolución real, y si eso es así, que yo quiero saber si, si, como yo pienso, tú estás de acuerdo. Yo puedo decirte que, como trabajo en el área de, de la dirección de los centros, como equipo de gestión, pe, maestros que no sabían prender una computadora, Ahora me dicen, mira, se utiliza tal programa y tú puedes subir la clase aquí. <risa> Yo estoy sorprendida de verdad. Otros que tal vez no, porque les, como siempre les he dicho, hay una eh, una parte que cada quien es individual, tiene sus habilidades bueno, y competencias. Las ¿Verdad? Que le corresponde y quizá están en proceso de hasta de Aprendes, jubilación. Exacto, pero por ejemplo, se resisten lo, lo más mínimo es que muchos no sabían utilizar lo que era un grupo de WhatsApp, sí. lo que era el WhatsApp. Y todos los maestros en la totalidad de mi centro, de mi centro, ¿verdad? Son todos, ¿no? Todos utilizan y tienen sus grupos. Y le hablan y le escriben y saben ya agregar sus, su gente. Su, eh, espérate, se me salió un niño. Y te dicen, Marlene, mira, este es niño. Que esto la pandemia ha traído cosas buenas también. Claro. Todo ha sido negativo. Sí, claro. marlin la preguntita que me gustaría hacerte. Eh, he visto algunos, <risa> no diría estudios, pero sí informaciones que han salido en los medios de que los niños están deseosos de volver a los centros educativos. ¿Qué percepción tú tienes eh, como maestra, además en esta parte como especialista en el área de la neuropsicología con los niños? ¿Qué percibes de que sí quieren volver? Es un desafío tanto para ellos para los como para los padres. Ellos quieren volver, pero hay una realidad que todavía estamos en pandemia y hay un riesgo que tiene esto, ¿qué nos puedes decir al respecto? Mira, hay muchos padres que piensan esto. Me si, hay, si hay una población que se adapta rápido a las cosas, es la población infantil. Y claro, ellos hay una gran mayoría que van a querer volver porque ellos quieren volver a lo que ellos llaman su realidad. Es que tengo tanto tiempo sin ver a mis amiguitos, sin ver a mis maestros, sin ir a la escuela. Sí. Eh, y van a hacer, van a van a motivar a los padres y muchos padres que también porque tenemos que saber que hay en nuestra población dominicana donde tenemos muchas familias que solo tienen un padre, muchas muchas de ellas solo una madre que tienen que salir a trabajar y que mandan ese niño a la escuela porque es el lugar de donde está cuidado, seguro, pues en este momento está eh, bueno eh, como me dicen unas madres yo estoy loca porque abran la escuela, uh -huh. <risa> profe cuándo es que van a abrir la escuela Sí, la parte de salud o sea, hay que tomar en cuenta, nosotros no podemos iniciar, a, aún se haya dicho de esta forma a nivel nacional, estamos previsto, previendo que todo va a estar bien y que para septiembre todo va a estar bien y es lo que esperamos para que ellos puedan volver, pero yo creo que sí, yo creo que muchos de ellos sí están motivados en volver a las escuelas y también en que los padres se van a motivar, otros con un poquito de miedo y, y creo que de manera paulatina también van a ir incorporándose. Eh, ¿Qué desafíos tú crees que puedan enfrentar los maestros con los Mi, niños? Bueno, el desafío mayor va a ser una, un proceso de primero adaptación y luego de nivelación. El de nivelación que será el más fuerte, ¿verdad? Mira, hay, wow, sí. hay una parte que es interesante que tengo como, como pregunta y para mí me resulta un problema cuando veo niños, incluyendo a mis sobrinos, no, a mis nietos, a los adoros, a mis nietos, que... Díganme tío. ¿Eh? Díganme tío. No, no, no, con orgullo, porque son abuelos jóvenes. Sí. Eh, los dispositivos, siento que se adictan, son adictos. ¿Cómo? A la vez que lo estoy educando, tengo que disponer... Por muchas razones De tiempo, de esfuerzo Y se normaliza la casa Cada uno con una tablet Mira, eh, nosotros siempre hemos hablado de, de crear rutinas Eso es lo que ocurre Cuando yo no le explico a mi niño Mira, tú vas a estar en, en, esta, en esta clase O este juego O vas a estar expuesto a la tablet Dependiendo de la edad Incluso hay un ran, rango de tiempo Que pueden durar media hora y a la media hora, bueno, mi amor, ya terminamos con tu media hora, pero no hay una negociación. Si no hay una negociación, el niño lo dejan todo el día. Pero mira qué ocurre, los adultos, estamos en... Eh, leía un artículo donde le damos la tablet para que se tranquilice cuando vamos al salón, cuando estamos en, en algún calidad. lugar, pero entonces después decimos, pero mira muchacho, tú estás adicto a esa tablet. Pero ¿Y, cómo, somos... ¿Y se puede identificar que hay adicción ya? En, en... Claro, claro que sí. Todo va a depender de la necesidad que tenga ese niño, incluso hasta de la edad, ¿verdad? Que tenga ese niño para estar tanto tiempo expuesto. O sea, eso tú, ¿tú ¿sabes te das que cuenta... Vi yo anoche? Tenían el, el niño, el niño de unos amigos, le prestaron el celular Al entrar el mensaje Le corta La transmisión De YouTube, de YouTube que le estaba viendo Le dio Un estallón que rompió la pantalla ¿Qué? ¿Y qué edad tiene ese niño? Como dos años O tres dos años. ¿Y? ¿Qué va a pasar con los estudiantes Del año escolar? Eh, ¿lo ¿Van a pasar a todos? No, no ya sucedió Claro que no es que no podemos hacer eso el, el es, Mira sí. que, que ocurre Nosotros como centros educativos eh, Dimos muchas opciones Para poder trabajar con los niños Tú no tenías televisión y, y radio Pero la escuela estaba ahí Y yo estaba ahí Y estaban los maestros Y estaba el cuadernillo O estaban los ejercicios Incluso si no llegaban los cuadernillos El maestro hacía sus ejercicios a mano O lo pasaba a computadora Y se le entregaba Mira esto eso es lo que hay que hacer Entonces tú tuviste toda la forma Todavía estamos esperando Estamos haciendo el proceso de recibir esos proyectos, muy lindos esos proyectos que si se hacen, mira, se aprende por proyectos que está haciendo, mira, sí. muy chulo, pero ¿qué ocurre? No te puedo premiar si tú no hiciste nada, ahora se hizo un levantamiento de cuáles personas estuvieron ausentes, que no se tuvo contacto para nada. Entonces... Eh, todavía en el área de primaria el año, el año que viene se puede evaluar Incluso algunos niños que se pueden evaluar eh, Esos niños que pasan tal vez con muy baja calificación Se puede reevaluar Se está haciendo ese proceso Ahora en secundaria le dan la oportunidad De que no hiciste nada en el año Está para completivo Ahora están recibiendo proyectos de completivo Todavía no hiciste nada en completivo Te vas para extraordinario y si aún es extraordinario, tú te quedan dos materias que no hiciste nada o, o que no te dio para pasar, te puedes ir a la siguiente grado con dos materias pendientes. O sea, los estudiantes tienen muchísimas oportunidades para ellos poder completar su ciclo, pero no podríamos uno que se pasó todo el año haciendo sus, sus trabajos, sus proyectos, que no vaya al siguiente año, entonces el otro que no hizo nada, automáticamente ir. Ah, eso okay. es importante, pero me gustó cuando me hiciste la pregunta debe ser dos, tres años más o menos porque yo lo yo lo vi varias veces mm, porque si quiero escuchar tu parecer más eh, ajá porque, porque creo que es importante y puedo ayudar a, a a darle la indicación puede ser quizás no estén bien que realmente tenga mucho tiempo expuesto y que desde pequeño se le haya dado esa opción de tener una tele, una, un teléfono que pero sin teléfono. interrupción él no admite la interrupción parece no eh, porque eh, para él eso es de él él está en una edad egocéntrica para, de, para él el teléfono es de sí. él no de papi no de mami sí. eh, que eso es otro error que a veces se comete estamos peleando con el teléfono porque realmente el teléfono de papi y mami no debería ser usado para para los ni, por los niños o sea de eso es algo muy íntimo, pero él no entiende eso, él no va a entender que eso no es mío, eso es de él, y él no entiende él está en su proceso emocional y tiene la partir... libertad de tomarlo cuantas veces quiere, exacto, y a partir de los 2 a los siete años nosotros estamos trabajando las emociones creando y el control de nuestras emociones eso es muy importante ¿Qué tú recomiendas entonces para los padres que presentan esta situación un niño tan pequeño que simplemente ha conocido la está conociendo la tecnología y se ha atrapado en ella? Recuerden que estamos en la era de los de, la, de los niños digitales, o sea, sí. ellos nacieron en la tecnología. Hay que tener en cuenta cuánto exponemos a nuestros niños y qué edad le damos tiempo y qué edad le estamos dando la tecnología, porque el que ellos hayan nacido en el tiempo digital no significa que lo vamos a exponer todo el por tiempo. Por último, Marlene, porque ya debemos de finalizar, ¿cuál es la edad recomendada para darle una tablet a un niño, para darle un teléfono? Yo en eso no. Mira, no. fíjate que en neurociencia dicen que un niño debe exponerse a la televisión de a partir de los dos años tal vez media hora y de ahí tú puedes darte cuenta que una tablet si es usada de manera educativa porque nosotros usamos muchos juegos que están dentro de la psicología y se pueden trabajar todo va a depender qué supervisión tenga cuál sea el objetivo de esa tablet porque si es distraer al niño que el niño está llorando no le estamos enseñando a controlar sus emociones entonces si es para yo activar alguna parte del cerebro. Yo voy a hacer voy a estar con el niño en el proceso, pero es que dejamos al niño que haga y deshaga con, el, con la table. Entonces no, no supervisamos y no le estamos ayudando a las emociones. No, ni a las emociones, ni a regular las emociones, ni tampoco estamos enseñándole nada. El niño está en el proceso en, en sí. su proceso. Bueno, Excelente, gracias. muchísimas gracias, Marlene Fabián, neuropsicóloga educativa y además coordinadora. Debe estar pasando. Este. Coordinadora del no, Colegio no, Dominicano A muchos a no. todos. A, mucho, no. a todo. el 99 punto 20 no por ciento, lo... yo, incluso, me, yo me incluso rehuso, la cosita de Carolina, ves, la pues de Carolina, la cosa bella de Carolina, ya la está economico. viendo celulares y se queda así y, y seguro ya posa. Hermoso, sí, o grito, coge unos cuadros. Y yo y yo más sí. la no, ellos pues, saben más que uno. Yo, tú le das un teléfono y ellos saben. Entran más? Sí, a todos claro, los sitios. Muchísimas gracias, Marlene lenguaje lo conocen ya desde el nacimiento. Muchísimas <ríe> gracias, marlin por todas estas orientaciones, e informaciones a informaciones que nos has brindado. Vamos nosotros a una breve pausa. Continuamos con más acá en de mañana. No se despegue que tenemos buenos hey. temas